tener a ciertas personas en tu vida no es grave es saludable hola amigos sean bienvenidos a the lifers les saluda ricardo niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal les quiero pedir que por favor se queden hasta el final de este video, que se pongan unos audífonos y cierren los ojos y se conecten con mi voz para que entiendan esta reflexión por completo y logren la plenitud de una manera rápida y eficaz. Durante toda nuestra vida nos encontramos con un sinfín de personas. Cada día conocemos a alguien nuevo y algunas veces esas personas pueden llegar a convertirse en parte de nuestra vida e incluso en parte de nuestro día a día podemos acostumbrarnos a tener a alguien cerca de nosotros e incluso podemos crear dependencia emocional al necesitar hablar o ver a esa persona a diario sin embargo no todas las personas que conocemos se quedarán con nosotros para siempre sin importar lo fuerte que pueda ser la amistad o lo mucho que conozcamos a esa persona a veces simplemente la amistad es por conveniencia cosas del trabajo de la universidad o una necesidad que se tenga pero una vez que ese motivo puntual desaparezca también lo hará esa persona porque ya no habrá nada que los conecte esas personas que están contigo por momentos porque necesitan algo de ti que te llaman o te buscan solo cuando a ellos les conviene no son personas que te debas arrepentir de perder ellos solo te roban tu tiempo te quitan tu tranquilidad, te utilizan solo por interés y eso te desgasta. No solo eso, una vez que tú necesites algo de ellos y te digan que no, te sentirás mal, porque no son quienes tú creías que eran. No te preocupes por perder personas así, siéntete aliviado ya que recuperaste una parte de ti. Lo que es más, no perdiste a alguien, alguien te perdió a ti. Un claro ejemplo de esto es una relación tóxica primero conoces a la persona más maravillosa del mundo creas expectativas planeas un futuro para los dos y quedas deslumbrado o deslumbrada por lo que tú esperas que sea acto seguido te acostumbras a su presencia no tener a esa persona contigo te hace sentir mal necesitas tenerle cerca en todo momento y antes que te des cuenta dependes emocionalmente de esa persona te trata mal, te utiliza, te trata como un juguete, le regalas tu dinero, tu tiempo, haces lo que te pida, dedicas tu vida a su existencia, te vuelves miserable y sigues allí. Imagina lo feliz que será tu vida cuando eso se termine, los viajes que podrás hacer, las salidas que tendrás con tus amistades, los gustos que podrás darte, la libertad que tendrás una vez que esa persona ya no esté más en tu vida. Al principio dolerá, porque recordarás todo lo que hicieron juntos. Le extrañarás. No será fácil, pero es como desintoxicarse de una droga. Al principio, es lo peor del mundo. Y una vez que lo hagas, es la mejor sensación. Cabe destacar que no solo son relaciones de pareja, a veces pueden ser las amistades tus amigos cercanos pueden no ser tus amigos si estás presente sonríen y te tratan bien pero no una vez que le das la espalda no son los que tú crees hablan mal de ti desean tu fracaso les frustra que seas mejor que ellos en cualquier cosa e incluso pueden llegar a sabotear tus planes esa no es la clase de gente que quieres contigo Tú quieres personas que te impulsen, que te motiven a seguir adelante, que celebren tu éxito, no un montón de seres que solo se aprovechen de tu bondad. Incluso estas personas pueden estar en tu familia, tíos o primos cercanos que simplemente piensan distinto a ti o sientan que todo debe ser para ellos. La familia es importante y no se le niega la ayuda. Pero cuando llega a cierto punto en el que el contacto solo es por interés, ya deja de ser familia, porque no quieren tenerte cerca por quien eres, sino por lo que tienes. Otra vez, esta no es la clase de persona que quiere cerca de ti. La pregunta dorada, por así decirlo, o bien para este tema, sería por qué me siento mal al perder a alguien que me hace daño a decir verdad existen varias respuestas a este interrogante entre las más comunes están dependencia emocional estuviste demasiado en mucho tiempo con una persona que si bien te hacía daño también te hacía feliz y desarrollaste una mentalidad en la que sin importar nada tu deber era estar con esa persona porque así lo dice la sociedad para ser feliz debes tener una pareja eso es falso tú puedes ser feliz por tu cuenta no te hace falta una persona que te dé felicidad no puedes entrar en ningún tipo de relación pensando que esa persona en específico te hará sentir feliz buenos momentos la memoria puede ser algo hermoso puede llevarte a los mejores momentos de tu vida pero también puede ser una trampa mortal al evitar que tomes acción y hagas lo correcto para ti la nostalgia puede ser un impedimento de gran tamaño a la hora de dejar ir a alguien comienzas a recordar los momentos felices y crees que no podrás encontrarlos en ningún otro sitio te engañas a ti mismo a ti misma pensando que esa persona vale la pena te sientes culpable porque crees que te falló o bien te faltó hacer más para que se quedara pero no es así hiciste más de lo que debías costumbre la sensación de estabilidad que da el tener a alguien constantemente en tu vida cada día es más difícil de dejar ir y es difícil porque como seres humanos no queremos ese cambio ya te acostumbraste a esa persona y ahora ves complicado el hecho de tener que comenzar desde cero con alguien más. Pero esa es la vida. A veces hay que comenzar de cero para ser realmente felices. Falta de amor propio. Tener una imagen pobre de ti mismo, de ti misma, suele hacerte sentir inseguro. Y crees que no eres capaz de encontrar a alguien más por eso aguantas malos tratos y explotaciones para evitar esto debes aprender a ser feliz contigo mismo a ser feliz solo de esa forma cuando estés en presencia de estas personas dañinas podrás decidir cuándo irte sin sentir remordimiento rencor o miedo a veces nos puede costar y bastante hacer esto de esta manera pero hay que aclarar siempre que somos personas fuertes personas capaces personas importantes personas valiosas siempre hay que hacerlo y darnos el valor que tenemos que nosotros no tenemos que menospreciarnos o hacernos sentir menos por el hecho de el que dirán o simplemente actuar bien para los ojos de la sociedad. No señor, no es justo, por eso estoy aquí, para aclararte y decirte todo esto.